¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a Clash of cast Bueno chicos, vamos a empezar una nueva apertura de máquinas Ya veis, he reunido 3.000 de oro Vale, Haciendo los desafíos diarios, viendo vídeos, etc. La cuestión es no parar Y bueno, vamos a empezar Ya habéis visto que en la anterior apertura de máquinas nos salieron muy buenas cosas Pudimos conseguir dos nuevos coches para fusionar y bueno por pedir eh, vamos a ello vale chicos vale el escalofríos que lo necesitábamos para uno así nos salen nuevas legendarias Escoche coche de velocidad no lo tenemos ahora pues lo dimos en, en, en el gran veloce vale que fusionamos en el anterior vídeo el último anterior a este si no habéis visto ir a verlo porque es un, es un coche que corre mucho y personalmente me ha gustado mucho. Vale, muy ágil, se da la vuelta muy rápido. Está muy bien el coche. Vale, ahora haremos un repasillo por los coches que nos faltan para fusionar otros. Vamos a ahorrar unas pocas de gemas. He visto en los comentarios de la anterior apertura y me dijisteis que bueno, eh, ahorrase gemas para hacer una gran apertura de máquinas legendarias. Eh, lo que más me habéis dicho que haga. Vale, que las ahorre y cuando tenga muchas gemas, abrir muchas máquinas legendarias. Dejadme abajo en los comentarios si os gustaría que hiciéramos eso. Vale, nos ha salido una épica. Vale, son 30 máquinas lo que tenemos que abrir. Vale, nos salen barreminas, perfecto. Vale, vale, vale. Como veis, tengo ahora unas poquitas menos de gemas. Y es que, bueno, ahora lo cuento. Nivel 55 chicos, subimos de nivel la cuenta a ver qué se nos mejora es lámina, nivel 5 y bueno, aquí tiene 20 segundos más de duración. A ver, a ver, a ver, modificaciones, camuflaje, bueno, la duración. Le vamos a dejar la duración, pues eso lo que hace es que aguante más. Bueno, lo que estaba contando de las gemas. Es más que nada porque eh, haciendo el desafío diario me tuve que gastar 6 alrededor Porque hubo un día en el que tuve muy mala suerte Y me quitaron las 3 vidas sin apenas tener una estrella, ¿vale chicos? Entonces me gasté esas 6, no pasó nada eh, Vale, mejoramos a, a listo, perfecto Y bueno, me bajaron unas pocas de gemas, ¿vale? Pero la intención es ir subiendo poco a poco gemas y cuando tengamos una buena gema, hacer una buena apertura de máquina legendaria. Que yo creo que tanto a mí como a vosotros os va a gustar mucho. Para no, pa que no os guste. Vale, sal, um, ojo, sale apoyo que lo necesitábamos. Vale, vamos a hacer ahora una pausa. Vamos a ver qué coches necesitábamos, ¿vale, chicos? Ahí está. Vale, aquí nada, vale, el laboratorio. Ya habéis visto, tenemos Lowrider, Concepto, Furia. Falta este, el que necesitábamos mini auto y hot rod. Este por aquí, que necesitábamos el nuevo coche, el coche lo tenemos. A mí este coche, bah, me encanta. Lo que pasa es que necesitábamos un quad. Vale, chicos, pero he visto a la gente jugar con él y yo creo que está muy cheto porque, pues a ver, es, un, es como es como el tanque. Vale, tiene mucha, tiene mucha vida. Pero es que encima de todo es rápido, entonces... Yo he visto a la gente voy a jugar con él y está muy cheto. Vale, por aquí tenemos esto, ambulancia, fantasmal. Aquí necesitamos arietes. Vale, vale, nos ha salido este último nuevo coche. Y necesitaríamos una moto trail para poder fusionar ese coche. Mira el barreminas bar que nos ha salido por aquí. Venga, vamos a seguir, nos vamos a parar. Poco a poco hace es que hace alrededor de un mes. No tenía casi ningún coche fusionado. ¿Vale? La anterior apertura fue muy buena. Ir a verla. Nos salieron prácticamente los coches que necesitábamos. Y podemos fusionar dos. ¿Vale? Nos sale onda retro. Perfecto. Vale, Nivel 54, chicos. Dejados abajo en los comentarios qué niveles sois. Y el tiempo que vais jugando. Porque yo llevo prácticamente un año abriendo y abriendo aperturas. Y bueno, este es el resultado, ¿vale? Cuenta a nivel 55. Tantos coches, coches ocultos. Guay. Ya sabéis que yo no hago nada de trampas Hay gente que utiliza hacks y mierdas. Pero bueno. Yo soy legal, ¿eh, chicos? Insecto. Nivel 7 mejorado. Ahí si nos dice... Vale, nos quedan 20 máquinas. Yo creo que nos da para... Si tenemos suerte... Lo normal es que subamos un nivel más ¿Vale? Con muy mala suerte nos subimos Vale, otra épica A ver si es, es, es Ariete, barreminas, A ver qué tal Vale, ah, el dragón Siempre os sale el dragón, el dragón sale mucho Vale, más cinco gemas ¿Qué no le vamos a hacer? Ningún, pero que ningún, feo Ahí está, venga, damos la legendaria Tiene que ser una legendaria Una legendaria mínimo quiero, eh Ambulancias al ser posible moto Mototrail para mejorar Uf, Me ha asustado Creía que era el ariete Ojalá chicos, ojalá hubiera sido Buah, Mucha bola amarilla Mucha bola amarilla pero no sale La que queremos, eh chicos Vale, de momento nos ha salido El coche de apoyo Que necesitábamos para un, para un coche Nos sale el spinner Que por ahí tengo yo Uno rosita Muy mono y seguimos. Vale, vale, vale. A cuando dio la moda de los spinners. Madre mía, chicos. Seguro vosotros tenéis también uno. O lo tuvisteis. Vale, es colaboradora la de Harry Potter. Ay, ah, no se lo veremos, ¿eh? No sale, vale. Que al de experiencia subimos a nivel 56. La verdad es que los niveles se van notando a la hora de que los power-ups de tu coche son mucho más fuertes. Duran más. En fin. Son mucho mejores. ¿eh? O sea, en el bolido clásico. Más 10 de experiencia. Ahí está. Y van quedando 15 máquinas. Vale chicos. Madre mía, no sé cuándo terminaba lo de las estrellas. El 1 de junio, si no recuerdo mal. Yo llevo las, las que veis ahí. Hoy necesito conseguir 3 más. Para otro coche de apoyo. Que no necesitábamos pero bueno ahí está para cuando consigamos ese coche fusionado nos sobrará uno así que bien y bueno con las de hoy contando las de hoy serían 79 legendaria legendaria vale chicos vale cruzamos los dedos yo creo que sea quiero que sea ambulancia moto trade por decir que puedo fusionar un coche ya vale. voy a cerrar los ojos Qué gocha ¿eh? Qué gocha es, eh, chicos, no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. ¡Wow! ¡Oh, ¡La moto! Bien, chicos, y subimos a nivel 56. ¡Guau! ¡A pedir de boca, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Guau! Se mejora el escudo. Muy importante, chicos. Fuerza de colisión, nada. Yo lo que quiero... Ah, fuerza de colisión. Más 3 de duración. Sí, sí, sí, yo lo que quiero es que dure. Cuanto más dure, mejor. ¡Guas! Nos ha salido la moto, chicos. Guas al pelo caramelo, ¿eh? Al pelo caramelo. ¿Qué coche podemos fusionar? Bueno, la moto. Esta moto se parece a la moto de Tron. Muy, muy, muy, muy parecida a la moto de Tron. Guas especial. Vale, nos ha salido el coche a pollo un par de veces. Que necesitábamos uno. Onda retro, parece que está todo predestinado para que en este vídeo hubiésemos conseguido este coche bueno, ya muy contento porque vamos a poder fusionar un coche nuevo así que wow, vale, perfecto, nos ha salido la legendaria, una legendaria que además queríamos guas, wow, qué bueno, estoy todavía flipándolo, vale, nos sale otra vez este insecto ya no vamos a subir otra vez de nivel a menos que nos salgan un par de legendarias en este vídeo o tengamos muy buena suerte Guas, wow, qué bueno, qué bueno. Moto Trail, chicos. Pues ya me lo espero todo. Otra legendaria sería. La Ambulancia, por ejemplo. No es una legendaria que me guste mucho. Por una parte, sí, porque te va soltando lo que va siendo. Eh, la vida cada 100 segundos. No me acuerdo muy bien. Que por ese lado está muy bien, pero no un coche digamos, que es muy rápido, que tenga mucha fuerza de colisión. Y bueno, y si quieres recuperar vida, lo único que te tienes que hacer es irte a Cuadrícula Donde vas cogiendo poco a poco la vida aunque dé menos que esas vidas que suelta la ambulancia. Pero poco a poco, mejor que la ambulancia, ¿vale chicos? Entonces, pues para mí es la legendaria, la peor legendaria. Está la moto, el tanque. Bueno, nos da otro coche de apoyo. Además, dos gemas. No le hacemos un feo. Ya habéis visto más o menos las gemas que hemos subido de momento. Nos sale otra común. Estaría muy bien ir buscando ya el fantasmal para ese, para ese coche que necesitábamos. Vale, nos sale el granjero. Guay. Ocho máquinas, chicos. Ocho máquinas. Dejar un like por esa legendaria que queríamos. Vale, chicos. La hemos pedido y la hemos tenido. Hoy Crash of cast se ha portado muy bien con nosotros. Vale, nos sale el bug al enero, ya pensaba yo que era el quad <risa> Ojo que si sale el quad todavía, eh Todavía Vale, estamos muy cerca de conseguir muchos nuevos coches fusionados Ya sabéis que quiero traerlos todos al canal para que todos de vosotros los veáis Vale, nos sale la momia tenemos ya al 8, más 10 de experiencia Vale, esta momia que un poco así chunga de conseguir. Han cambiado un par de veces la manera de conseguirla. Necesitáis poneros el duque. Bueno, tenéis los vídeos en mi canal. Para que consigáis esa momia si no la tenéis. Volquete. Coche, volquete. Coche. No sé si lo habré utilizado alguna vez. Ahí os sale una morada. Morada, morada, morada, moradita. A ver, a ver, a ver qué nos da. Trotacalles, bueno, Trotacalles no es mal coche, ¿eh, chicos? Darle una oportunidad porque el coche muy lento no es. Va entre, entre lo rápido y lo normal, está por encima de la media. Así que guay, vale, nos da el totem que lo demos ya al máximo. Nos dan una gemita que sale a poco. Va vale, a otra común. Ojo, tractor. Yo tenía un tractor. Amarillo, ¿qué es lo que se lleva ahora? Vale, esta es morada. que nos puede salir. No sale ah, carro de guerra. Mucho carro de guerra. Mucho vagón de la guerra. Pero yo quiero el ariete. El ariete no sale. Vale, otra legendaria ya. Prácticamente imposible de que salga. No sale otra morada. A ver si suerte, Vamos vale, a salir la escoba otra vez de Harry Potter se va mejorando poco a poco ahí está Puf, y ya está chicos pensaba que queda otra máquina no queda ninguna bueno nos llevamos que vamos a conseguir este nuevo coche oculto digo oculto <risa> más quisiera yo eh, este nuevo coche fusionado que bueno lo traeré próximamente el próximo vídeo será ese coche no sé cómo se llama muy bien necesitábamos apoyo onda retro coche cápsula Mototrail. No es difícil de conseguir porque el coche de apoyo nos salió hace mucho Onda retro, coche casual, necesitábamos 7 Vale, no es fácil Tenemos 3 Trail que nos quedaremos después sin ninguna Y bueno, dejad un like si os ha gustado el vídeo Un like si queréis que suba este coche fusionado Y bueno chicos, me gustaría que a mi canal Que dejaréis un like Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo